Amigos, si está viendo este video estoy actualmente en directo, Ver el link que está en la descripción, ve rapidito, rapidito que estamos en directo, en directo